Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar una herramienta que es gratuita hay opción de pago pero la gratuita funciona también perfectamente podéis probarla y si os interesa pues la hacéis de pago y si no os interesa pues la continuáis trabajando de forma gratuita además de esta herramienta no tenéis ni que instalarla en el ordenador, es online con todas las ventajas que eso conlleva y es muy útil para lo que estamos haciendo, para el Excel, para el Word, para imágenes, para un montón de de documentos que podemos transformar y modificar fijaros se llama HIPDF y podemos hacer muchas cosas fijaros podemos hacer en todas las opciones en ¿eh? la gratuita y en la de pago podemos transformar en esta primera fila vemos de PDF a Word, a PowerPoint, a Excel a incluso a formatos para leer libros electrónicos en la segunda fila vemos eh, justo lo contrario transformar archivos a PDF muchos tipos de archivos incluso de imágenes y la tercera fila vemos cómo podemos modificar esos PDFs o bien unirlos, dividirlos, eh, una serie de cosas. Además tenemos un menú superior donde también tenemos otras opciones. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto, de, eh, hoy lo vamos a hacer con Word, en otro vídeo lo vamos a hacer con Excel. Y vamos a ver de qué manera nos lo modifica, vamos a pasar algún PDF a Word y algún Word a PDF. Y vais a ver eh, cómo trabaja esta herramienta de bien. Bueno, pues podríamos hacer la conversión ahora mismo, eh, sin registrarnos ni nada, pero quiero que veáis un momentito las diferencias que hay entre registrarse y no registrarse. Si vais aquí a precio, veis que el HIPDF Pro, o sea el que hay que pagar, hay estas dos opciones y aquí, si veis en ventajas Pro, viene la diferencia entre gratuito, registro gratuito y el que hay que pagar. Echáis un vistazo, ¿vale? Viene sobre todo la diferencia aquí abajo, ¿no? En las... En el peso y las cantidades de hojas y luego aquí, bueno, pues que puede ser por lotes y alguna cosa más. Volvemos para atrás, yo eh, ya me he registrado, es un registro normal y corriente, doy a iniciar sesión y ya veis, fijaros, aquí viene eh, esta imagen, ha cambiado esto un poquito y luego aquí además veremos después cómo se van guardando todo lo que vamos haciendo para poder recuperarlo en el momento que queramos, ¿vale? Es muy, es muy sencillo. Y bueno, vamos a empezar con la conversión de los archivos. Vamos a pasar primero, el primer ejemplo, vamos a hacerlo de PDF a Word. Bueno, pues muy sencillo. Pinchamos aquí PDF a Word. Como habéis visto, no he instalado nada. Puedo elegir un archivo o bien lo puedo arrastrar y soltar aquí. Eh, esta de convertir archivos vía email es para la de pago. Y bueno, también puedo coger los archivos de la nube donde yo tenga aquí eh, mi documento. Fijaros, aquí viene ese tipo de cosas ¿no? que lo podemos utilizar desde Mac, desde Windows, desde Linux, como es online, eh, se puede utilizar desde cualquier sitio. Aquí viene lo de la privacidad, etcétera. Bueno, pues muy fácil. Yo me voy a, voy a arrastrar un archivo. Yo tengo aquí una carpeta con este archivo. Vamos a pasar aquí, os lo pone ¿no? de PDF a Word. Aquí tengo un archivo de PDF. Fijaros, lo voy a abrir. ¿eh? Lo voy a abrir primero para que lo veáis cómo es. Este es el archivo. Vale. Es un PDF, aquí he instalado un logotipo, una línea, una forma en Word, eh, letra eh, mayúscula en un color, una imagen, o sea, he metido algunas cosas para que veamos si nos da algún error, algún fallo, a ver cómo funciona esto. Bueno, este es el archivo PDF, yo le voy a coger y le voy a arrastrar aquí. Fijaros qué rapidez... Eh, en convertir el archivo y yo ahora, que hago? pues me lo descargo no me lo descargo, damos aquí a descargar me lo podía guardar ya aquí directamente pero podría comenzar y hacer otro directamente también si quiero me lo voy a descargar aquí como eh, docx archivo de Word docx, vale, ya lo tengo descargado fijaros lo tengo aquí vale tenía este solo, ahora tengo este otro también le voy a abrir a ver cómo queda ya está abierto, damos aquí a habilitar edición. por si Para modificarlo, lógicamente no, porque si me le he pasado a Word es porque seguramente quiero modificarlo. ¿Y puedo modificarlo? Sí, efectivamente, puedo borrar un texto. La imagen eh, tiene las características de la imagen, que me la puedo mover. La cabecera, puedo cambiar el logotipo. Bueno, puedo hacer de todo, poner otra línea, si quiero moverlo, perfecto. Vale, un documento de Word como si lo hubiera creado aquí, vale, no me ha modificado nada y eso que tenía líneas, veis, esta línea la tenía, a ver, puedo moverla, sí, tenía líneas, imágenes, encabezamiento, texto, de todo, vale, ha quedado perfecto, muy bien, vale, pues eh, nos volvemos aquí, vale, ya hecho esto, quiero hacer otro más, digo, comenzar de nuevo y sigo cambiando todo lo que quiera, bueno, vamos a volver, Hemos hecho el ejemplo de eh, PDF a Word. Ahora vamos a ver de Word a PDF. ¿vale? De Word a PDF, me meto, hay que hacer exactamente lo mismo. Bueno, pues esto lo he hecho un poquito más complicado, fijaros, para que veamos hasta dónde llega esta herramienta. Yo me voy aquí a, a Word y de hecho este documento. Fijaros, es un tríptico, un tríptico de dos páginas, va a dos páginas. Lo he puesto por columnas, fijaros, aquí hay una columna, esta es una columna, Aquí hay otra columna y aquí hay otra columna. Además de eso, he metido unas cajas de colores. He puesto distintos tipos de letras. He metido imágenes. He metido luego aquí un logotipo. El texto está en vertical. Esto está en vertical. Hay más cajas, más imágenes. Bueno, fijaros qué de, qué de cosas he hecho ¿no? este, en este documento. Le voy a guardar. Ya está guardado todo. Y una vez que lo tengo guardado... Eh, yo estaba aquí un documento de doc que es la son versiones más antiguas del, del word o del docx que es la versión pues que no que desde el 2007 o 2010 ya está la docx nos vale cualquiera eh yo me vengo aquí y tengo este archivo que era el del folleto que os acabo de enseñar que estaba en vertical imágenes de todo vamos a ver cómo queda yo me lo arrastro aquí y lo muevo. Lo podía elegir también pinchando aquí, buscando la ruta donde lo tengo guardado. Y abriéndolo. Pero para que veáis directamente cómo queda. Si el documento es complicado, tarda un poquitín más. Pero ya está. Fijaros. Ya está. Eh, vamos a descargarlo. Y le voy a guardar donde tengo todos estos archivos. Al folleto va a ser en PDF. Muy bien. Nos vamos aquí. Y fijaros, ya tengo el folleto que lo tenía en docx, ya lo tengo en pdf. Y vamos a abrirlo a ver cómo queda. Fijaros cómo ha quedado. Vamos a hacer un poco más pequeño. Ha quedado perfecto. ¿Veis el tríptico con las líneas dividido una parte, otra parte, otra parte? La imagen, el texto que yo tenía en vertical, ese texto en vertical, el logotipo, está era una imagen en vertical. Ese era el texto en vertical. Y la segunda parte igual. Mantiene las columnas La imagen Fijaros cómo lo ha convertido ¿Habéis visto? Ha quedado perfecto Perfecto, no ha modificado nada absolutamente Ha dejado todo tal y como estaba y, y bueno Veis que Es una manera muy sencilla De transformar archivos Podría darle aquí Y seguir transformando archivos Y fijaros, lo que os quiero enseñar ahora también es que Como estoy registrado, que ya os digo, no me ha costado absolutamente nada Si yo me voy aquí al perfil, a las últimas tareas, fijaros, estos dos archivos que los acabo de hacer ahora mismo, son los que me aparecen aquí, como ha sido la transformación, que era, este es el nombre del archivo, y lo he pasado de este formato a este otro, y aquí el nombre del archivo con su formato, pues lo he pasado de PDF a DOC, fijaros qué fácil ha sido, qué rápido, cómo queda de bien, y bueno, pues simplemente quiero que le echéis un vistazo si os parece interesante, marquéis el me gusta en el vídeo. Abajo en la descripción os voy a dejar los enlaces a todo esto, a ver si hay alguna oferta o hay algo que os pueda resultar más interesante todavía. Y para cualquier duda, debajo del vídeo, y os digo, visitar esta página, probar esta herramienta, en otro vídeo probaremos también con el Excel suscribiros al canal de youtube, visitar la página web, estoy en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto